...tiene que ver con paciencia, conciencia, sensibilización y por supuesto acción. Los niños mexicanos no pueden ser rehenes de decisiones, de tardanzas... ...y mucho menos de que alguien no esté haciendo su trabajo. Aquí todos tenemos que crear un círculo virtuoso... ...que permita la potencialidad más amplia para que estos niños puedan ser atendidos. Nosotros trabajamos desde hace 23 años para que esto sea posible... Consolidamos un sistema de salud para los nuestros, que es singular en el mundo, pero que tiene que perfeccionarse para que otros muchos niños tengan la oportunidad que merecen debido al cuarto constitucional y lo que éste consagra. Hace 23 años hicimos que fuera posible que los medicamentos para estos enfermos estén a disposición. Hicimos posible que el Seguro Popular pusiera a nuestros enfermos el tratamiento. Hicimos posible que Pemex... Sedena, IMSS e ISTE hicieran su trabajo. Obligamos al señor presidente de la República en aquel entonces a que cumpliera con su obligación y logramos, por supuesto, que familias de muchos de estos niños que solo tienen a su madre como sustento y plataforma pudieran vivir más tranquilos. Hoy, en un espacio que genera una gran, gran certeza. Trabajamos en el tamizaje neonatal a través de personas que conocen el tema de manera muy específica. Trabajamos en bases de datos que son importantísimas para que estos pacientes puedan tener visibilidad. Trabajamos en un convenio con ocho fundaciones internacionales. Somos miembros de Eurodis, NOR, Rare Disease, IGA, IPOC. Somos miembros de ocho organizaciones, las más importantes del mundo desde hace años. Y por supuesto, hemos hecho que sea posible que muchos hombres y mujeres mexicanos que tienen una conciencia clara de este tema y que hoy mismo están aquí en el Congreso de la Unión como diputados y senadores, nos amplíen los espacios para poder participar de estos esfuerzos. Nuestro agradecimiento enorme a este recinto que es de todos los mexicanos, y que contiene a 500 hombres y mujeres que hoy mismo hacen un esfuerzo que es maravilloso por estas enfermedades. No hemos parado el esfuerzo desde hace 23 años. Mi hija era una niña que estaba a punto de morir, tenía mil plaquetas en su organismo. El señor presidente de la República ordenó hace 23 años que se le diera el tratamiento y a partir de entonces tenemos a... 647 personas de lisosomales en tratamiento y más de mil con enfermedades raras en diversos tratamientos. Nunca será imposible lo que está a la mano de una decisión política sana y sabia. Nunca será imposible que el trabajo se haga cuando hay voluntad y mucho menos cuando son los afectados la generación que nos va a suceder y que tiene todo el derecho de ser feliz. Y de ser sana. Muchas gracias por el espacio, Héctor. Muchas gracias, diputada de la Peña. Muchas gracias a todos ustedes. Y solo piensen por un momento, queridos amigos y amigas: si ustedes tuvieran un hijo con un padecimiento raro y les dicen que no hay nada que se pueda hacer, ¿se quedarían con los brazos cruzados o se romperían el alma para salvar a ese pequeño? Muchas gracias por su atención.